Comenzamos. Eh, bienvenidos a la otra charla más en la dotnet 2021. En esta sesión, como decimos en el título, perdiendo el miedo a las pruebas en TUEN con Cypress, veremos eh, bueno, qué son esas pruebas en TUEN y los eh, principios fundamentales y los primeros pasos para que arranquemos con este tipo de pruebas en nuestros proyectos. Bien, porque ya tengamos testing unitario. Y queramos conocer más mundo y completar eh, nuestras pruebas o bien porque no tengamos ningún tipo de testing siempre nos va a servir conocer todo, todo el mundo de, de pruebas que existen y en concreto pues lo, lo interesante es que son este tipo de pruebas funcionales. Antes de empezar, pues eh, dar las gracias a nuestros patrocinadores que son los que hacen posible este tipo de eventos junto con vosotros. Muchas gracias a todos por, por asistir y seguir eh, haciendo posibles estos eventos cada año. Eh, bueno, también, por supuesto, presentarme. Eh, yo soy Asun Sánchez, eh, software engineer así, en general. Eh, llevo más de ocho años dedicada al mundo del desarrollo web, especialmente en frontend con HTML, JavaScript y, bueno, por supuesto, Angular, React, y etcétera, frameworks de los últimos años. Eh, muy centrada en SharePoint en, en los últimos años, para quienes me conozcan, pero siempre, siempre desarrollo front y, y ya mucho, mucho más en web. Me traigo conmigo a Iván Reynoso, el principal culpable de la idea de esta charla, que se puede presentar por sí mismo. Os comparto su vídeo. Pues sí, eh, Frontend Técnica Liz en, en la oficina aquí de Madrid, de, de Plain Concepts. Y bueno, pues hemos arrastrado a su una, al lado oscuro del Frontend, <risa> ya dejado Servoy. Y bueno, aunque hoy ven un poco de, de artista invitado, más en la parte central de DevOps, que veremos en la integración de las pruebas de n y poco más, creo que podemos empezar ya con un poquillo de, de teoría, eh, que bueno, aunque la charla está más orientada a la práctica, pero bueno, por ponernos un poco de contexto, la primera pregunta sería, que es, ¿por qué necesitamos el testing? ¿no? Bueno, supongo que todos sabemos lo que es el testing, que al final es validar, probar nuestra aplicación, como el propio nombre indica, y necesitamos el testing sobre todo para eso, para saber y asegurar que nuestra aplicación funciona en base a los requisitos que se nos han definido desde, desde el producto también para tener una red de seguridad cada vez que cambiamos el código cada vez que hacemos un refactor seguir eh, comprobando que nuestro código funciona respecto a lo que queremos y también nos puede servir como documentación viva de, del proyecto es decir una persona que entre nueva pues directamente se puede ir a los test y puede ver que la clase pepito funciona de esta manera vale uh -huh. Y bueno, eh, luego comentar un poco los tipos de test también, qué tipos de test tenemos, aunque en esta charla nos centraremos en los en to end, en los funcionales, pues como en la imagen que en las imágenes que vemos ahí, podemos tener eh, los test unitarios, que simplemente sería, como el propio nombre indica, probar una unidad, un, un módulo específico y el resto de las dependencias, pues moquearlas o, o, o trucarlas, por así decirlo. Un ejemplo de un test unitario, pues por ejemplo, en el frontend, sería probar un componente y moquear todas las dependencias, componentes, hijos, eh, servicios de red, módulos externos, etc. Luego pasaríamos a los test de integración, que sería, por así decirlo, todas esas piezas, todas esas unidades, probarlas en conjunto, cómo colaboran entre sí. Eh, un ejemplo en el frontend pues podría ser eh, un test de componente con todos los componentes, hijos, anidados reales y todo el resto de clases sin moquear moqueando solo a lo mejor la llama http que hace a la red y por último los test de interfaz funcionales en tu en como los queramos llamar que son los que nos vamos a centrar en esta charla que sería básicamente un robot eh, que está automatizado para eh, realizar las mismas funciones la misma funcionalidad que haría el usuario y bueno metiéndonos un poco más en teoría ahí vemos diferentes imágenes la primera de ellas de la izquierda es la pirámide de testing que durante todos estos años del software se habla mucho de ella y básicamente lo que representa esa pirámide de testing es cómo deberíamos implementar los tests en nuestra aplicación. La base de la pirámide sería la mayor cantidad de test que deberíamos tener en nuestra aplicación. Y según vas avanzando a la cúspide, pues iría disminuyendo ese número de test que necesitarías en tu aplicación. Ponen como los test que más tendrías que tener, los unitarios. ¿Por qué? Porque son los más rápidos de ejecutar, porque son los más, los más baratos, por así decirlo, de mantener y de implementar. ¿Por qué? Porque solo pruebas una cosa. No como los en tu en, que son los más caros, los más difíciles de mantener, porque prueban más cosas, igual que los de integración, y tienes más posibilidad, más posibles puntos de ruptura de ese tipo de test. ¿Vale? Con lo cual, son más frágiles y se te rompen más habitualmente. Conforme evoluciona y la aplicación. Al final, mantener los test implica que la aplicación va evolucionando y vas a tener que adaptar tus test o seguir eh, haciéndolos crecer. Entonces... Eso es como tiene coche. más puntos de falla también depurarlos los tu en la integración son más difíciles que los unitarios pero prueba más cosas te da más confianza y al lado suyo a la derecha tenemos el antipatrón del cono de lado que básicamente es eh, invertir la pirámide es decir lo que pensamos tu... que estamos haciendo sí, realmente, sí lo que pensamos que estamos haciendo que sería eh, vas a tener muchas pruebas manuales de nuestro equipo de testing y luego Ir disminuyendo el número, test eh, de integración, hasta que al final lo que menos tiene serían los test unitarios. Pero realmente, como dicha, como dice Asun, es lo que pensamos que tenemos, pero lo que tenemos realmente, casi todos los proyectos, es lo de la derecha del todo que sería que tienes muchos test manuales, pero nada de desarrollo, nada automatizado, ni unitario ni componentes, nada. Y pensamos que al final nos fiamos de nosotros mismos probando nuestra aplicación eh, manualmente. Pero ¿qué pasa? Que conforme la aplicación crece, metes una cosa y ¿qué vas a hacer? ¿Probar otra vez toda la aplicación de principio a fin manualmente? No, pruebas eso la es. página donde has metido eso y ya está. Y por eso esto es malo. La automatización al final lo que te hace es ahorrar ese... Ese tiempo que haces que inviertes en pruebas, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, y que si lo integras en un sistema de integración continua, como veremos al final, pues cada entrega que haces al cliente lo tienes. La tienes asustada. un semáforo, tienes un termómetro uh -huh. para ver que sigue funcionando. Uh -huh. Y luego ya esto que hemos visto, la pirámide de testing es súper antiguo, o se ha de dicho, se ha hablado de ello sobre estos últimos años, o sea, durante hace mucho tiempo. Pero luego, desde hace un par de años, eh, nos vienen nuevas visiones de cómo sobre el testing. Eh, la que ponemos aquí es la de Ken c Dodge, que para el que no lo conozca es un colaborador habitual de, de, en librerías como Riad, eh, Riyadh Query y resto de librerías de frontend. Y nos, nos trae la idea del, del testing, del trofeo el testing, el trophy test, por así decirlo. En, el, en esta nueva visión, ¿qué es lo que nos dice? Pues, por ejemplo, nos añade un nuevo tipo de test, por así decirlo, que serían los estáticos. Que no es más que mm, LinkedIn, herramientas de linting o, por ejemplo, un superset sobre JavaScript como TypeScript que te comprueba los tipos. Y lo que consigues con estas herramientas, este tipo de herramientas, es en tiempo de diseño, cuando estás programando, eh, detectar errores de sintaxis, por ejemplo, de JavaScript y no encontrártelos en producción. Sobre todo en un proyecto muy grande que hemos estado con muchos desarrolladores, pues minimiza un montón los, los bugs que luego va a ver el cliente en producción. También nos hace más aportaciones Kent. Eh, por ejemplo, nos dice cosas como que siempre intentamos alcanzar eh, la cobertura del código al 100%, es decir, que todo nuestro código esté asegurado por test, pero lo que nos dice Kent, que a lo largo de su experiencia es que a partir del 70% de cobertura empezamos a hacer test que no aportan mucho valor y empezamos como a malgastar ese tiempo. Vale, que lo ideal sería quedarte un poco antes en el 70% más o menos y también nos dice cosas como que si tus test se rompen habitualmente cuando haces un refactor quiere decir que están muy acoplados a la implementación uh -huh. es decir que debías extraerlos un poco más para que sean menos frágiles y otra cosa que nos dice que un poco los podéis haber supuesto en la anterior diapositiva que da igual cómo llamemos a los test lo que os he comentaba antes un ejemplo de test de integración con componentes a lo mejor como ataca al dom para unos no será test de integración, para otros no será antes unitario, da igual cómo los llamemos, pero lo importante es que nos den seguridad, estos uh -huh. test. Eh, y lo más importante que dice Ken es eh, mete el coeficiente de, de confianza en toda esta pirámide o trofeo, como lo queramos ver, y nos dice que los test en tu end, eh, los funcionales, son los que más confianza nos dan. ¿Por qué? Porque es los que realizan son un espejo total de lo que realiza el usuario final en cuanto a funcionalidad es exactamente lo que prueba el usuario pero con test en tu automatizados con lo cual él le da mucho más valor a los en to -end y por eso hemos hecho esta charla para quitarnos el miedo eh, poder meterlo en nuestro proyecto y aunque tengamos pocos pues empezar ya con este este formato de testing uh -huh. eh, también tenemos que valorar un poco depende de los recursos que tengamos el tiempo que tengamos en el proyecto pues balancear un poco intentar abordar las partes más críticas de nuestra aplicación lo que sería el core de nuestro negocio, eh, intentar con un 20% de pruebas más o menos cubrir el 80% de la funcionalidad de aplicación, no al revés, sino un 80% de, de pruebas intentando alcanzar el 100% de cobertura de código que prueben solo. Eso no ¿Qué? va a ser real, a no ser que dediquemos muchísimo tiempo y Eso es. a ello. Así que, bueno, hasta aquí toda la parte teórica del testing, que, bueno, no me quiero detener mucho, pero para tener un poco de, de contexto y que sea la charla más amena, pues mejor pasamos a la parte de práctica de la que realmente sabe que es Asun, yo solo estaba aquí a montar la chapa y luego el de Vox, así que cuando Nada, quieras. Siempre, siempre es importante saber el porqué de las cosas, porque son lo que te conciencia a, a seguir adelante y aprender. Eh, hablemos de Cypress entonces, eh, Cypress es la herramienta que hemos elegido para, para hacer testing, es una herramienta eh, por supuesto, testing frontend end como vamos repitiendo mucho, es una herramienta que nos permite hacer eh, cualquier tipo de testing, aunque nosotros nos vamos a centrar en end-to-end -end porque son los más interesantes probablemente por ser los menos conocidos, pero eh, también se pueden, bueno, sobre todo en los últimos años han ido incorporando ya también eh, el testing de componentes que podríamos realizar con esta herramienta. Tiene un entorno de ejecución que pongo ahí una imagen y que luego veremos en práctica que nos permite ir viendo nuestros test eh, paso por paso, pero también el modo que se llama Headless para poder integrarlo en, en nuestros ciclos de integración continua, como veremos al, al final de la sesión. Eh, importante decir que es agnóstico del, del framework. Esto quiere decir eh, que lo que nos vamos a centrar es en probar la pantalla ¿no? en n está clarísimo, te entras a una aplicación, empiezas a tocar aquí allí, espero recuperar esto de, de la pantalla y a ti te da igual si eso está hecho con Real Angular o lo que sea. Si metemos el, el testing de componentes y tenemos que montarlos y demás, pues ahí evidentemente me diréis, hombre, pero el framework sí tendrá que ver. Eh, sí, y para eso, eh, Cypress tiene unos, unos módulos concretos para este tipo de eh, diferentes frameworks, Angular, React, Vue, etc. No nos vamos a meter ahí porque el tiempo es limitado, pero porque, que sepáis que, que existe. Primer paso pues práctico siempre, instalación y configuración. Fácil, instalación abrir dos pasos eh, se instala como cualquier otro paquete frontend en nuestro proyecto en modo desarrollo porque evidentemente es la fase en la que nos interesa y de productivo no tiene nada eh, si tenemos npm npm install eh, si tenemos jam pues ya nada, como cualquier otro paquete para abrirlo eh, con jam sí que directamente es ipress open eh, con npm necesitamos npx eh, para que no tengamos que hacer nada adicional. Lo bueno que npx ya desde hace varias versiones de npm desde la 5.2 creo eh, ya viene de serie con npm, con lo cual es transparente para nosotros. Si tuviéramos alguna versión anterior eh, tenemos que hacer una configuración adicional en la bin para poder ejecutar que nos encuentre este comando, pero está en, en la documentación oficial está, está perfectamente eh, documentado eh, pongo aquí a la derecha TypeScript eh, las opciones de, de si queremos meterle compilación o transpilación o como queráis llamarlo con, con TypeScript pero ahora veremos en la práctica realmente lo, lo interesante que de por qué meterlo eh, así que bueno pues vamos a, directamente a nuestro proyecto eh, ten, os cuento un poquito pero eh, empiezo Hablando más bien de lo que tenemos aquí. Eh, tenemos eh, nuestro proyecto ya montado, bueno, en este caso, con Create React App. Eh, no me meteré en detalle pues, algunos componentes y tal. Un, un, un caso muy sencillito. Eh, y nosotros aquí lo que haríamos sería directamente llegar y decir npm eh, install Cypress. Eso ya lo he hecho y os lo quería enseñar que está aquí en el package JSON para ahorrarme el tiempo de instalación. Que cada vez va tomándose un poquito más. Eh, y, y el siguiente paso, es el primero, el segundo, abrir eh, Cypress. Como vemos aquí el proyecto, no tengo, te, tendría mi, mi aplicación y ya está, no tengo nada adicional. Hago npx cypress open y adelantándome un poquito a que esto me pueda tardar porque el ordenador con Teams grabando y demás empieza a ser pesadete. Pues os voy contando. Tengo aquí, bueno, he arrancado mi aplicación, está corriendo en localhost 3000. Bueno, mirad, aquí ya se me ha abierto. Eh, Cypress. Qué poca pero, en el ordenador. Eh, Qué poca, sí, de verdad. <risa> no, pero lo hace a propósito, o sea, basta que lo diga para que eh, me responda. Eh, pero yo sigo con lo que, con lo que estaba diciendo. Era que tengamos en localhost 3.000 nuestra aplicación y para esta demo algo muy sencillito. Lo que tenemos es nuestro catálogo de mascotas y cuando el usuario entra en nuestra aplicación ve directamente nuestras dos mascotas y le permitimos que pueda añadir más. Pues yo, por ejemplo, quiero añadir a mi perro Golfo, que digo que es un perro. Y lo que hace esto, pues eh, por darle un poquito de gracia, nos llama a una API pública estas eh, súper útiles para demos que, que nos dan fotos aleatorias de, de perros y hay otra que está, esta es de DOG API, y pues otra que se llama de CAT API y podríamos añadir pues eh, nuestra gata y aquí nos saldría, incluso nos mete un GIF y todo. Eh, y ya está, esto es lo que vamos a querer probar. Eh, os volvemos a nuestra aplicación y os decía, hemos ejecutado aquí Cypress Open y lo que nos ha hecho es abrir, abrirnos su, su entorno de ejecución. Y vemos aquí ya que hay algunas cositas y tal. Vamos a ver qué ha hecho en nuestro proyecto. Lo que ha hecho en nuestro proyecto, como tengo puesto esto con control de código, lo podemos ver resaltado. Eh, nos ha metido exclusivamente un fichero Cypress son vacío porque no necesita nada más para arrancar. Eh, que sería donde iríamos metiendo nuestra configuración y nos ha metido una carpeta Cypress con todos lo, los eh, pues comandos o archivos propios de, de Cypress. Aquí lo interesante es que te, te mete archivos que están comentados, que no tienen realmente nada adicional, pero es, para, es como parte informativa. Si nosotros tuviéramos nuestra carpeta ya Cypress creada, esto no te lo crea, pero ha identificado que no, has, que no has metido antes nada en el proyecto y ya te va dando información para que tú puedas arrancar. Y entre ello te mete una carpeta de ejemplos, que son todos los que vemos aquí, que podríamos ejecutar eh, con Comandos y, y, y temas que puede hacer Cypress, de tipo de, de acciones con la pantalla, incluso de, de aspectos avanzados de, de poder simular temas de conexión eh, de nuestro navegador. Como ejemplos de, de test, ¿no? Para que tú puedas empezar. Ejemplos a hacer... de test eh, completos de, de, pues, con, con diferentes comandos y aserciones, etcétera No me voy a meter ahí porque la idea pues que veamos los ejemplos con nuestros propios eh, tests. Y fue, no, fix, tú simplemente comentar que pues, es donde podrías meter algo de, de datos. Eh, arrancamos entonces con nuestros test. Voy a dejar ahí la carpeta de ejemplos, pero lo que me interesa es crear una nueva carpeta y aquí vamos a hacer, pues, nuestro, vamos a probar nuestra home de mascotas. Empezaríamos creando nuestro test. Esto, una cosa que no he dicho es que al final Cypress. Eh, Funciona sobre el framework de Mocha con, con la sintaxis de Chai de, de secciones Lo cuento. Y puede que a alguien le suene literalmente a chino. Eh, pero a quienes estéis ya acostumbrados a hacer algún tipo de testing como el unitario, eh, veremos que es exactamente igual. Al final, las, el probar las cosas se, se basa en should, have, esto, should, eh, have, text, no sé qué. Y, y ir probando. Eh, las el diferentes eh, piezas de nuestro de nuestro código entonces nosotros aquí creamos nuestro nuevo fichero pet home como igual eh, esto común para todos los que hayáis visto ya algo de testing eh, de especificación de nuestros tests y empezamos a decir describe o context lo podéis ver también eh, nuestra suite de test que es pet home y aquí empezamos hacer nuestros test igual que en cualquier otro framework it, y aquí diríamos it should que queremos probar nosotros vamos a empezar por un caso muy sencillo y aquí no me lo tengáis en cuenta probablemente haya quien ya sea algo más de test y diga no es que lo que estás haciendo ahí es un test de integración lo hemos repetido algunas veces en los nombres a veces dan lugar a algo de debate es verdad que si tú tienes una aplicación con, como decíamos, una base de la pirámide muy grande de test unitarios. Hay, eh, los test de integración, digo, los tests de end, end deberían probar simplemente, hago clic aquí y hago allá y ya está, no deberían comprobar... Eh, cosas básicas de componentes como que existe esto o esto otro nosotros como aquí queremos enseñar Cypress como herramienta y los comandos que podemos hacer, pues lo que digo, me estoy centrando tanto en ni buenas prácticas ni, ni que esto es un end to end puro, entonces voy a empezar con un test eh, muy sencillito que es shoot ¿qué hacemos? entramos en la home y ¿qué esperamos? shoot show pet list, queremos que lo primero que el usuario vea nuestras dos mascotas de catálogo eh, arrancaríamos lo primero el, el, el nombre, lo segundo pues la función ejecutar. Si yo guardo esto directamente el entorno, ya se me va a actualizar y vemos que debajo de ejemplos tenemos nuestro Pet Home y que puedo ir ejecutando mi test. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un test en tu end es que, que dices que, que voy a probar. Lo que voy a probar es mi aplicación. Eh, mi aplicación que está levantada está, está funcionando en localhost 3000 sin aplicación, el end-to-end -end no existe. Se trata de, de hacer como haría un usuario. Entonces, lo que te va a hacer es abrir tu navegador. Eso me, me lo he saltado, pero aquí puedes elegir el navegador Edge, Chrome, Firefox, el que tengas. Eh, yo estoy en Edge Chromium. Eh, y esto lo que va a hacer es abrir un navegador que haría el usuario empezar a hacer cosas. ¿Qué haría el usuario? Navegar a nuestra página. Entonces, esto, bueno, ya te aquí, Cypress. lo primero que tienes que hacer siempre es visitar tu página. Y fijaros todo lo que abráis, a lo mejor un equipo de testing que tiene que probar entre navegadores distintos, esto, en cuanto esté integrado, se lanza X navegadores y ya está. Sí, Una sí, es que los beneficios son. Mm. Y entonces... Lo dicho, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? CI, CI es eh, Cyber es lo, eh, la pues, librería, ¿no? Diríamos de, de comandos. Eh, visit y mi página. Http. Bar localhost 3000, cualquiera que se haya metido en la página home de SEPRES me diga, pero eso ya está mal, <ríe> hay, un, hay una, un mensaje enorme que te, eh, que te dice, mala práctica hacer esto, ¿vale? Configura tu Cypress JSON y me sirve muy bien como ejemplo de cómo funciona ese fichero. Te dicen, ¿por qué mala práctica? Porque tú cada test que hagas, como tengas que escribir esto por todos lados, Primero, estás repitiendo código que a ninguno nos gusta. Segundo, te estás acoplando con, con, con esta URL que si cambias de entorno no, no va a ser la misma. Entonces, la buena práctica, qué, ¿qué es? Me llevo mi URL a mi fichero de configuración de Cypress. Y este pues es este su base URL. Pues, Quedaros con esto para luego cuando veamos el entorno de integración, porque como ha dicho Asun, esto es lo que vamos nosotros a cambiar en tiempo real para apuntar a un entorno a otro las pruebas de Cypress. Y aquí ya dentro de nuestro código que haríamos visitar nuestra página, en este caso pues la, la raíz, ¿no? el, si tuviéramos pues, barra list, barra form, barra lo que sea, pues ya eh, iríamos según la prueba. ¿Qué hacemos con nuestra página? ¿Visitamos? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Esperar encontrar cosas en la página. Como digo, para mí en tu en lo que se me dio en la cabeza eran dos cosas. Uno, buscar cosas en la página. Dos, interactuar con ellas. Es lo que haces como usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es: comando sencillo, get de Cypress. El más básico, obtener un elemento. ¿Cómo obtengo elementos de página? Selectores estándar del DOM o de CSS, para quien nos conozca como tal, que al final son selector por clase, selector por por, eh, por tag, ¿no? div, span, lo que sea, eh, selector por ID, selector por atributos, todos los estándares están soportados, básica, y, y veremos luego que los comandos de Cypress en realidad son el como jquery, nuestro querido jquery, eh, sigue sí, presente en 2021, eh, tendremos comandos como find, como children, que, que nos permitirán recuperar elementos del DOM como hacíamos eh, pre-frameworks. y Entonces, eh, dentro de esto os, os enseño muy rápidamente lo que queremos recuperar es nuestra lista que yo sé que tiene una clase, My List, y que luego lo que tiene es por cada mascota, pues un... Pues un figure con la imagen y el fit caption, que es la etiquetita con el nombre que yo le he puesto. Con lo cual me voy aquí y digo eh, dicho que se llama my upper list y lo que hace el get ya no es solo que te recupere el elemento, sino que Cypress lo que te mete es aserción implícita a sus comandos. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo un get, lo que estamos haciendo es un get y además un should exist que si no encuentra este elemento el test me va a petar ¿verdad? perfecto porque te hace escribir menos líneas de código cada comando de Cypress te devuelve lo que sobre lo, lo, lo que hayas intentado recuperar y el siguiente comando que vayas a ejecutar opera sobre lo recuperado con lo cual tenemos otro comando que bueno es find, es como el get pero que intenta encontrar dentro de ese árbol eh, la, en este caso querríamos buscar el figure entonces yo estoy ejecutando el, eh, este segundo comando sobre el, el listado, que uh -huh. no quiero encontrar un figur cualquiera dentro de mi aplicación, vaya. Y ya, dentro como una, de esto... una Fluent API, vamos, por así decirlo, te va acumulando. Uh -huh. Uh -huh. Y ya, ups, aquí. Y ya, eh, esto lo que querría, pues hacer algo. Vamos a ver, aquí, vale, sí, quiero encontrar que, que la lista tenga figures, ya sé que tiene imágenes, pero ¿qué más? Pues bueno, por, pues que yo sé que debería ser que me cargue dos. Esto es muy sencillito. Pues shoot y aquí ya entra la terminología chai, half length, yo porque me lo conozco, dos. Entonces esto si lo guardamos y lo vemos aquí en ejecución, vemos lo interesante del entorno de gráfico de ejecución de, de SIPES. Aparte que tiene capacidades bastante avanzadas de tema grabación e incluso tiene un snap que te puede comparar dos pantallas si ha cambiado algún píxel. Eh, bastante avanzado pero digamos, hasta aquí eh. yo creo que los que hayan trabajado con selenium ya han visto la diferencia lo que, el valor que nos aporta además hay mm. Mm. pues aquí vemos que, te, que hemos entrado a lo Y si vemos en la derecha eh, interactivamente podemos ver cada uno de los de los pasos lo que ha ido haciendo eh, recupero mi lista recu find los figures y veo que me destaca estos dos y además espero que tengan un led de, de dos que es correcto si no fuera así eh, bueno como siempre se dice primero tienes que hacer tus tu tus tests petar y ponerlos en rojo y después te pones a arreglarlos es la manera eh, la mejor manera de hacer testing eh, yo por tipo no lo he hecho pero luego veremos algún caso en el que pueda fallar eh, y así nos serviría también para hacer debug esta interfaz aquí qué pasa eh... En este shoot, pues bueno, yo eh, te puedes ir al glosario de aserciones, ir encontrando, por supuesto, Google, tú pones cómo hacer esto y te lo va, te va a decir. Pero me parece muy interesante meter aquí la, la cuña de TypeScript. Como veis, mi proyecto está hecho en TypeScript, ¿vale? Dejemos opiniones aparte. Eh, voy a centrarme exclusivamente en Cypress. Primer punto. Nosotros estamos programando en Cypress con Javascript, aunque nuestro proyecto esté en TypeScript. Son independientes, es una pata adicional a nuestro proyecto. No necesitamos programar Cypress en TypeScript porque lo tengamos en nuestro proyecto y viceversa. Eh, ¿Cómo meteríamos este TypeScript en, en Cypress? Podríamos, Si, si ya tenemos nuestro tsconfig en el proyecto, podríamos ampliarlo. Me parece más interesante que nosotros, como, para mantenerlo como pata independiente, le metamos su propio tsconfig. Y lo único que le tenemos que decir en, en ese TSConfig es las opciones que te lo ponen en la documentación oficial. A ver, que le he puesto TS, en la costumbre. Eh, las opciones, bueno, que te metan los typings de Cypress y que incluya los ficheros que son de tipo TS eh, dentro de nuestra carpeta de Cypress. Ya está. Con esto tenemos metido TypeScript en Cypress. ¿Por qué TypeScript en Cypress? No porque nos queramos a poner a hacer aquí una patrones para nuestros test y, y programar nuestros tests con, con objetos y demás. No, se trata de eso. Simplemente los tipos ya nos dan una funcionalidad muy útil. Si yo cambio aquí ya mi fichero y ya digo que en vez de JavaScript estoy programando en TypeScript y me meto... Que toda la síntesis de JavaScript nos vale. Porque es que por supuesto, porque es un superset set. Lo que tengo aquí son todos los types de Cypress metidos. Eso quiere decir que si yo hago CI punto, veo todos los comandos que tiene Cypress. Me va dando Intelli de, de, de lo que se puede hacer y lo que no. URL, string, options. Tienes aquí toda su, su documentación. Y, y no solo eso, sino que yo ahora si me pongo en el shoot y hago... A ver qué aserción quiero hacer. Tengo todo soy suite del de, glosario de aserciones que existen y se me va. Conforme yo escribiendo, pues voy viendo lo que tengo. bueno más, solamente por eso yo os animo a que estéis este ¿no? Script. para. <ríe> sí. <ríe> y, el, y el eterno, el eterno debate. Eh, visto esto, básico, basiquísimo, hay muchísimos comandos, no fue a poder contar ni, vamos, ni, ni un 5% de ellos, eh, pero vamos a intentar hacer un test un poquito más interesante. Vamos a mirar cómo vamos de hora. Hay unos minutillos más tenemos. Eh, nos vamos a, ¿Cuál es el test más interesante de nuestra aplicación? Que el usuario llegue, que dé de alto una mascota y que esa mascota aparezca en, en la pantalla. Entonces, metemos un nuevo test y esto ya me sirve también para it should um, a new doc, por ejemplo. Vamos a querer meter a nuestro golfete. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, visit. Aquí ya, pues como estaremos ya habituados en otro tipo de test, podemos hacer un before each para todas esas acciones que se repiten en cada, en cada uno de nuestros tests. Pues las sacamos en común arriba y ya no tengo que hacer el visit en cada uno de ellos. Porque, vamos, la así de veces que me ha pasado que se me olvida poner el visit y la primera mete el test. Eh, otra cosilla es interesante, podemos poner only y lo que hace es que nos. Ejecuta solo este test pues porque el otro ya lo tengo probado. Estoy en modo desarrollo de tests y, y así me ahorro tiempos de, de que pasen. Aquí solo tengo dos, pero si tuviera 10 arriba, pues no es cuestión de esperar cada vez. Añadir eh, un nuevo perro. ¿Aquí qué hacemos? De nuevo, lo primero que tienes que hacer es recuperar eh, los elementos con los que vas a querer luego interactuar. Eh, me voy rápidamente al formulario y vemos que... También tenemos una clase por la que podemos recuperar y querría, yo que querría pues, recuperar el input de tipo texto para empezar a interactuar con él. Eh, comentario aquí sobre recuperar elementos. Le podríamos, eh, vemos que aquí tiene una clase muy genérica, form, form group. Eh, ¿Qué podría hacer yo si esto lo voy a comentar? Si no tuviera nada, nada más. Eh, ¿Me pongo a darle un, una clase para poder recuperarla en el test? Eh, a ver, no es que estuviera mal, pero realmente eh, si queremos seguir unas buenas prácticas, eh, las clases deberían ser solo para su fin, que es eh, dar estilos y, y de ese igual, porque luego va vamos a, va a tengan algún tipo de sentido en nuestra aplicación. Si que necesitamos añadir cosas para nuestros test, lo podemos hacer perfectamente porque de eso se trata de desarrollo también dirigido a testing y eh, en ese caso yo recomiendo hacer algo como lo que hemos hecho aquí, que es meterle un atributo data test ID que está muy extendido. Eh, como, como buena práctica para cosas que se identifican a primer vistazo en nuestros componentes que sirven para test. Además, no podemos reutilizar para test unitarios como React Testing Library que utiliza sí. ya esto por defecto. Uh -huh. mm. Y sobre todo, que no nos liemos la manta a la cabeza eh, cuando estamos programando el test de empezar a ponernos ahí selectores muy complicados <ríe> por intentar recuperar el primer input dentro del primer bond group. De, le damos el nombre y ya está, que es perfectamente posible. Y más legibles los test. Por supuesto, para sí, mantener los test y el código. Mm. Entonces, con ello, comentarlo para cuando ahora ponga aquí mis pruebas por ir un poquito más rápida comentar que eso es lo que hemos hecho igual aquí hemos hecho un get y luego un find podríamos anidarlo todo en un única lista de, de selectores anidados como haríamos con nuestro cualquier selector de, de dom y aquí lo que hacemos es recuperar nuestro input de tipo texto y aquí viene el comando interesante type y lo que el usuario querría escribir type de typing eh, nosotros escribimos el nombre de nuestro perro, pero es que no solamente podemos escribir texto, sino que lo que tiene interesante es que tiene caracteres especiales para todo tipo de acciones que el usuario puede hacer con el teclado. Tipo, ¿sería algo así? Tipo, Golfo Space, lo que sea. Eh, el, el Tab, la flechita para arriba, por ejemplo, cuando estamos en un input de tipo Number. Eh, tenéis todo eso, os lo podéis mirar, toda una suite de, de claves ya preestablecidas para, para teclas de. Cuando escribes en los inputs. Eh, lo siguiente que queremos hacer es eh, seleccionar nuestra, nuestro selector de gato o perro porque Golfo es un perro. Y luego nos vamos a nuestro botón. Y encontramos en este caso, pues lo hemos hecho un poco genérico, dentro de nuestro formulario el botón primary, pues hacemos clic. Y con eso se nos añade, eh, esperamos, se nos añada el animal. ¿Qué pasa? Eh, de nuevo, esto sería un test que lo único que estarías probando aquí sería que puedes interactuar con el formulario, pero el test completo, el que hablamos siempre de cubrir el 100% de la funcionalidad, lo más importante es que sean útiles. ¿Qué es lo útil? Que yo pueda añadir el perro, para además que es que este se añada. Entonces, lo, que, lo importante es que nosotros ahora damos más comandos, que os los voy a poner aquí todos, para probar qué pasa después de hacer ese clic. ¿Qué, significa, qué, ¿Qué pasa? Que tengo que tener en mi lista ya no dos, sino tres animales, que además, el, esto pues sería bastante genérico, ¿no? Se me puede añadir, haber añadido cualquier cosa. Lo que quiero es que además en mi lista el, el, la imagen de Index 2, o sea, la tercera imagen, eh, tenga en su etiqueta, ¿qué texto? El de mi perro, evidentemente mi perro no se llama Dog, vamos a verlo eh, como fallaría aquí, querríamos que se llame Golfo. Y lo siguiente, por ir un poquito más allá, quiero que tenga una imagen y además que esa imagen tenga, en, en, bueno, por, por la manera de probar de cómo está hecha nuestra demo, pues la manera de probar que sea un perro esa imagen, pues que esa imagen sea de Dog API y no de Cat API si guardo y ejecutamos nuestros tests y si no eh, utilizarás bueno. algún código podrías usar comandos de cypress no que eso se nos va un poco pero bueno sí como es pasos. Verdad. Sí. todo sí. esto imaginaos que yo en cada test bueno o, o varios tests, lo que quiero hacer es añadir un, un perro tendría que repetir todo este código, código. hay una cosa uh -huh. muy interesante de cypress que te puedes sacar comandos que vienen a ser casi como funciones bueno, casi no son funciones adicionales pero que uh -huh. las puedes meter dentro del de eh, los propios comandos de Cypress para ejecutarlos tipo así, cypress.ag.doc. Y así tendría eh, toda esta funcionalidad dentro de un único comando que reutilizar. En, en, en uh -huh. todos, eh. Eh, si es que hay de cosas interesantes que podríamos contar. Vemos nuestro test. Lo que he dicho, lo, lo he hecho petar de una manera un poco tontilla, pero lo vemos aquí. Interesante. Esto, como veis, la, la pantalla se va actualizando según se, va actual, eh, se va, vamos a, eh, avanzando en nuestro test. Visitamos nuestra home, recuper, eh, recuperamos el input de tipo texto, escribimos golfo, vemos que ya cuando pasamos a recuperar el input de tipo doc, ya vemos aquí golfo escrito. Esto es hacer debug. Al final, cuando te falla un test y resulta que si yo hubiera hecho, ido a este paso y aquí no estuviera escrito lo que esperaba, eh, ya te vas dando cuenta o si sea, hay cosas que, que no sabes por qué está fallando. Y aquí vamos avanzando paso por paso y aquí pues como vemos cómo sería el, el error y te da información de dónde ha pitado y por qué. Eh, ¿Por qué? Porque estamos intentando buscar un, una eh, figura que no tiene... Bueno, en este caso ha petado por tiempo porque me ha dado un poquito. Sí, También por interesante la para, para comentar esto es porque es asíncrono, mm. es asíncrono porque estamos llamando a nuestra API. Y como vemos aquí, eh, dice: lo hemos intentado eh, cuatro segundos y, y, y nos han encontrado elementos. ¿Por qué ha pasado eso? Que es por lo que hemos creado un ejemplo de este tipo. Porque aquí en mi form yo estoy haciendo una llamada asíncrona. ¿Qué pasa? Que bueno, como mi ordenador ha tenido bien que, que la red tampoco va muy bien hoy y, y va lentito, va, me ha tardado más de cuatro segundos esto y entonces mi test ha fallado. Aquí, ¿qué podemos hacer? Aumentar el, el timeout o incluso, a ver, si estamos llamando a nuestras APIs, a mí si mi API tarda cuatro segundos, a lo mejor me empezaría a preocupar y por lo menos lo tendría que solucionar. El test estaría bien, vamos. Y eh, es que si no queremos que las, las llamadas tarden más de cuatro segundos, pues es una manera de detectarlas. Eh, lo que digo, se puede configurar, esto es lo que tiene el por defecto, eh, y de hecho, como si ya has llamado, probablemente ahora algo que pase es que esto sí me va a funcionar, ¿veis? Porque, bueno, porque había respondido ahora más rápido y donde me ha fallado es en intentar recuperar la etiqueta, que evidentemente no se llama My New doc sino que se debería llamar Golfo. Entonces, si vuelvo y lo arreglo, guardo. Ahora sí que sí, espero de nuevo. Como os digo, dependiendo de la, de la rapidez de la API, pero bueno, es que me la conozco y sé que las primeras veces tarda un poquito, pero luego ya se recupera. Si vuelvo, bueno, ya había visto ahí que había o sea, se ha reejecutado el solo, pero para que lo veáis. Eh, que aquí pues ya mi test eh, funciona correctamente de nuevo por, por tiempo no, no, no nos da para más tenemos que hacer la última parte muy rápida así que volvemos a volvemos a nuestra presentación y le doy la palabra a iván Comparto, que, ¿no? sí eh, bueno vale. sí, sí, mejor comparte tú vale, a ver si video. no me equivoco de pantalla Vale, bueno, a ver, esto es bastante complicado explicarlo en cinco minutillos, pero bueno, lo que es importante es que os dejo la idea principal, porque lo hemos hecho con GitHub Actions y con Azure, pero podéis hacerlo con cualquier cosa, GitLab, Azure DevOps o con otras plataformas. Cualquier cosa, tenéis el repo disponible, pues podéis hacer un fork y ya tendréis automáticamente todas las GitHub Actions y todo el código que, que hemos enseñado en la presentación. Cualquier dudilla, nos escribís un correo, Twitter o lo que sea y, y os respondemos para nuestro caso particular la infraestructura que hemos elegido como ha enseñado tiene una spa en React, y lo que desplegamos esa spa en una web app de linux de azure lo que pasa que en vez de desplegarlo directamente tenemos un contenedor docker lo Dockerizamos para el día de mañana que sea más versátil que podamos hacer un cluster con kubernetes o cualquier otra plataforma y para ello usamos un azure container registry que no es más que un, un docker registry en el que mandamos la imagen de nuestra spa y desde ahí cogemos esa imagen y la desplegamos en la, en la cd a la web se escapa un poco del scope de la charla todo el tema de infraestructura pero bueno como buena práctica infraestructura como código en este caso hemos usado terraform que es lo más extendido y lo más versátil y tendríamos un fichero main.tf por ejemplo donde la definición de la infraestructura azul que necesitamos en sintaxis terraform y cada vez que se toca ese fichero se hace un commit se lanza una gija para desplegar esa nueva infraestructura y crear la que nos falte en, en azure o en la plataforma cloud que, que elijamos con lo cual luego pasamos a la, a la CI esto sería para crear la, la infraestructura inicial en vez de crear la mano crearla automatizada y la CI que es la continuous integration lo que logra es dar valor rápidamente al cliente eh, junto con la cd de tal forma que tú cada vez que haces un cómic por ejemplo como vemos en el diagrama en la spa eso dispara otra Jehab Actions que lo que hace es compilar toda la SPA y crear la imagen Docker. Eh, como vemos ahí ese paso de LinkedIn y Unit Testing, son complementarios los tests unitarios con los tests que acaba de explicar Asun de, de Cypress. Con lo mm -hmm. cual tendríamos tres de componentes que se arrancan con yes con React Testing Library, le pasamos el LinkedIn, pre etcétera Y eso nos da un bundle una SPA, que es lo que desplegaremos Azure, en formato Docker. Hacemos una, una imagen Docker y es uno de nuestros resultados de la CI, de la BI. Por otro lado tenemos otro resultado que es el entuente to -end test artifact el punto zip como ha dicho asun los test de en pueden ir en otro proyecto aparte no son dependientes y lo que hacemos para luego lanzarlo cuando se haya desplegado en el entorno que es comprimir un archivo todos en las carpetas de cypress con los tests en to -end, y además es cypress json que es el que utilizaremos para apuntar a un entorno a otro dependiendo dónde de vayamos a probarlo con lo cual ya lanzamos esos dos artefactos la imagen que va al azure container registry y por otro lado sale el, el zip y por último en la cd tendríamos la misma Yeja Vacuum, otro paso, que es la CD, que coge, por un lado, esa imagen de Docker que está ya en Azure Container Registry, le dice desplégamelo en la web app de, de Azure de Linux y ya tendríamos nuestra aplicación desplegada en Azure. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, probar esa aplicación desplegada. Siempre probar en entornos de dev y OAT, no probar directamente contra tu producción. Otra opción uh -huh. que hemos hecho en algunos proyectos en Azure de DevOps es levantar un agente sin desplegar, sin hacer el CD. Y hacer esos test en tu end, -end esos, ese, esos test de Cypress sobre ese agente ¿vale? que tiene levantada uh -huh. la aplicación. Sí, Entonces, Básicamente tú puedes ejecutar tus test en tu entorno de desarrollo ya desplegado que viene a ser mucho, mucho más real porque estás probando directamente contra la URL de, de desarrollo o de UAT. O uh -huh. puedes ejecutar tus test en un agente en el momento de la compilación, lo levanta el agente, se levanta su local localhost 3000 o lo que sea y lo pruebas ahí. Eso es. Y luego, por otro lado, cuando ya se ha desplegado, cogemos nuestro otro artefacto que son los en en el zip, lo descomprimimos, instalamos eh, dependencias como TypeScript, por ejemplo. Importante, cogemos ese base URL que hay en nuestro Cypress JSON, lo cambiamos con la URL del entorno al que vamos a apuntar, con una tarea, una acción de GitHub o con una tarea azure de bots, lo que queramos, y acto seguido, el NPX Cypress Open o Run para arrancarlo en Headless, en modo Headless, sin navegador. Y ya apunta sobre el entorno y comprobamos que en cada, con todo este ciclo, cada vez que hacemos un commit se despliega automáticamente y comprobamos que la funcionalidad del último commit que acabamos de subir, pues es correcta y, y funciona conforme al usuario. Y bueno, como no tenemos mucho más tiempo, eh, os puedo enseñar los ficherillos un poco. Eh, g Actions, siempre creamos una carpeta GitHub con los workflows y en formato YAML creamos todos los, los pasos de cada, de cada pipeline. Este es el de infraestructura, que es el de Terraform. Que ahí hemos hecho chicles para que no se vean los logs de GitHub Actions, el usuario y el, la contraseña del container registry de Docker, importante, estas cosillas de seguridad. Y luego la CI y CD, el mismo pipeline con pasos diferentes: una CI, una CD y los entuenos al final, que tiene todas las tareas que os acabo de explicar en el diagrama, pero creo que con el diagrama, como tenemos poco tiempo, es lo que más. Claro, no, es que daría para otra explica. charla. Eh. Eso es pero sí que la, el esquema ese de pasos era, era es. también importante contarlo y se sí. ve muy bien por ejemplo cuando vemos las bueno una vez que ya hacéis los llamen en esa carpetita github github os vais aquí a actions en vuestro repo y ya tenéis todas las los pipelines y las ejecuciones etcétera y como veis aquí se ve muy bien todo el proceso en la ci cd una de las ejecuciones cómo pasa la ci despliega dev con su entornito que tenemos aquí disponible y hace los test en duen y encima nos dice los artefactos que ha generado vale uh -huh. Y otra curiosidad, le podéis meter acciones así como un poquito más refinadas, que es para mostrar en esas ejecuciones de las GitHub Actions los test, cómo han ido. Por ejemplo, aquí vemos el resultado de los test, todos los que ha hecho Asun, ¿eh? mm. de eso debe mostrar el formulario, debe añadir un nuevo perro, etcétera Y por otro lado tenemos lo de los, los de React Testing Library, los test unitarios, mm. ¿vale? Por ejemplo, si que probar el componente tiene los resultados. Y adicional a esto, puedes hacer incluso una pipeline muy parecida al CICD. Solo para las PRS, que son antes de las PRS y con otras acción, pues en modo comentario en las PRS, eh, mostrar el resultado de los test del último gómez que ha subido y la el porcentaje de cobertura de código. Incluso este mínimo, una low width coverage, podéis forzarlo a que si no hay un 10% mínimo de cobertura de código, no pasa la PR y con eso ah. da un error en la PR y, y capa ese nivel. Y hasta aquí toda la parte de DevOps. Eh, ya os digo, sí, cualquier duda de no lo, lo que sea, tenéis el código, haces un fork sí. y dudillas. Nos lo sí. mandéis y eh, Pues muy bien, ya te quito de sí, nuevo. ya remata. <risa> y comparto mi pantalla, pero solamente para, para despedirnos. Eh, sí que. Comentar un, un, la última, ultimísima cosa. Eh, os remito a la documentación oficial de, de Cypress, que es muy completa, es lo bueno, se, se, la, se la han currado mucho. Eh, y, y sobre todo yo creo que el mensaje es intentar cubrir... Por un lado, el mayor porcentaje de funcionalidad, sí, ese es nuestro objetivo, pero empezad porque los test sean buenos, que los test cubran eh, eh, lo más interesante para el usuario y lo más real del uso de nuestra aplicación. Y con eso ya los siguientes pasos irán viniendo, pero, pero siempre va a ser mejor tener un test que, que cero, eh, un test bueno. Con esto nos tenemos que, que despedir ya. Eh, muchas gracias a todos por estar con nosotros este, este ratillo y os animo a seguir viendo todas las charlas de, de la Not.net, que, que vamos a, que creo que a cada cual más interesante. Este año es un aventazo también. Sí, Como años. <ríe> Muy bien, pues nada, nos, nos vemos en otras conferencias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.